¡Genial!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 llorar lo toma en sus brazos empieza a cantar mientras él duerme la escuchará Duerme bebito duérmete ya cierra tus Un zapato y el otro no, Diru, Diru, Dumpling, hijo John. Diru, Diru, Dumpling, hijo John, con pantalones sucios se acostó, se quitó un zapato y el otro no. Little, little dumpling, hijo John. canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! sí ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo A ayudar a Lola y a Abby a bañarse también? ¡Ah, sí! <risa> Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies Al lavar, no dejes de tallar